Estamos activos, estamos activos, los osobrosos en el aire, lo que está dando cátedra, muchos programas por ahí. Estamos activos. Señores, no es una entrevista. Lo de Michael Yaroide. no es una entrevista. Es que él va a ser parte del staff de Alofoque Radio. De eh, lo que me pregunto. En, una, en un programa que se habla de toque hay mala palabra, hay líos, hay farándula, un pastor, ¿qué puede ser, qué puede hacer ahí? ¿Eh? El famoso pastor y cantautor Marcos Yaroide será una de las nuevas caras del staff de la plataforma Los foques Radio. Desde el próximo jueves estará Marcos Yaroide. Anunció el reconocido empresario de la comunicación Santiago Matías. Señores, vamos a ver porque nadie sabe si es una sesión que él va a tener de la palabra. Porque caería muy bueno en ese programa algo de paz. Porque no se puede catalogar como que él va a ser algo del mundo, pienso yo. Porque un pastor y le canta a Dios va a llevar el evangelio. A los foques, a los barrios A llevar el evangelio Que usted cree flaco sí, yo creo que sí Es posible el Pero ahí está el Pachá también Yo creo cre Yo creo que el pachá, el pachá Santiago Lo ayudó ahí Yo creo Que el maestro Marco Yaroide Debe pensar bien, porque es muy criticado, ¿sabes? Por los comunicadores del mundo. Es muy criticado por su forma de vida, porque no es pobre. Y que esto y lo otro. Debe, debe tener cuidado en cuanto a decisiones, porque ese programa es muy fuerte. Ese programa, ahí se dice de todo, ahí le entran a tiro, ahí que fulano. Entonces, un pastor en medio seguro va a tener sucesión, que no va a estar todos los días. O, o en los barrios, Sería bueno una idea, sí, una, una idea de que Marco Yaroides salga a, a los barrios y promueva la palabra de Dios, que hace mucha falta en los barrios. Ahí están los números de teléfono, 809-725-0505. ¿Está de acuerdo usted que Marco Yaroides sea parte del elenco de A los Foques Radio, programa juvenil muy visto? Por todo el mundo. Ahí está el pastor Marco Yaroide. Que uno canta bonito. Eh. Canta, canta canciones de que llegan al alma. Como dicen. No yo de Sino Marco Yaroide. Claro. Debe ser cuidadoso en cuanto a eso. Marco Yaroide. El pastor el pastor también de una iglesia me parece. Eso está muy bien. En cuanto a, a, a esto se refiere, pero es muy fuerte ese programa de. Muy, muy, muy fuerte ese programa de, de A los Foques Radio para el pastor. Es mi opinión. ¿Entiendes? Es mi opinión, pero cuando cuando viene a ver cae mejor que el pachá. Porque haciendo una sesión hablando de la palabra en los barrios caería bien. Es una idea, Santiago, si la quiere copiar, está en todo tu derecho. Señor, y pasando a otra información...